¿Qué tal? Buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Bueno, la valoración de la reunión igual habría que primero poner en contexto, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de, de estas macrooperaciones en las que hay muchos intereses detrás, porque si se habla de mover 100 o 200 millones de euros, pues obviamente hay intereses privados detrás. Pero cuando digo situar en contexto digo que estamos hablando de una situación generar en el país de crisis económica tras la pandemia, agravada con la guerra de Ucrania, y seguimos en un contexto de grave emergencia climática. Estos dos factores van a incidir, se quiera o no, en la, en la adopción de una decisión sobre la romareda. Y desgraciadamente, y pensando en el interés general, nosotros no hemos obtenido en esta reunión ningún compromiso del Gobierno sobre la reforma o rehabilitación del estadio sobre contemplar esta reforma o rehabilitación porque nos está hablando aquí más que de ubicaciones y de estadios nuevos pero nadie está contemplando la posibilidad de la reforma o la rehabilitación y aquí incidir en que ya en el 2015 durante nuestra corporación ya hubo un, unas jornadas en las, que incidió, en las que se incidió en la reforma de la Romareda el Partido Popular en su programa electoral también llevó a la reforma de la Romareda incluso en el convenio que firmó con el Real Zaragoza del 2019, también se hablaba de la reforma del campo. O sea, no se estaba hablando de estadio nuevo. O sea, que yo no me estoy, no me estoy sacando nada, nada nuevo que no hayamos dicho nosotros, incluso el club, incluso el propio Partido Popular en campaña. Se ha detectado también en esta reunión la falta de informes para tomar una decisión razonada y argumentada. Informes que ya sabéis que se nos aportó uno sobre los posibles costes de urbanización en otros lugares, sobre también la titularidad del suelo y cómo podía influir, si era público o privado, en, en la mejor realización o no de, de, de la, del estadio y de alguna forma nosotros lo que pedimos es que se nos aporten informes que al parecer hubo ya de, de, de, antes de nuestra corporación sobre donde se cuantificaba económicamente una posible reforma más o menos integral de la Romareda, la que contemplaba eh, tirar la tribuna preferente y mejorar las gradas norte-sur y las cubiertas, etc. Pero nosotros lo que queremos es que cualquier informe que se nos aporte sobre este o sobre el estadio sobre estadios estadio nuevo, en otras ubicaciones, debe contemplar la huella de carbono. Y cuando hablamos de la huella de carbono, estamos hablando de que el sector de la construcción en España gasta un 30% el coste en materia de energía de un 30% y un 25% en emisiones de CO2. Es decir, que si queremos evaluar el coste económico de un estadio, hay que incorporar este factor. Un factor que tiene que tener en cuenta... El, la construcción, la, los gastos de demolición, la cadena de suministros, el tipo de materiales eh, desde un punto de vista de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Es decir, que todos esos informes nos faltan. Entonces, aquí vamos a, a un proceso participativo que se nos dice que va a empezar el 10 de mayo, en el que se pretende hacer ese proceso participativo sin informes previos sobre los costes, sin, una, sin propuestas de financiación. Y nosotros entendemos que sin, sin esos informes previos, bueno, podremos escuchar a todas las entidades, pero será simplemente una puesta en escena de cara a los medios de comunicación, pero eso no entra dentro de un proceso razonado de deliberación que nos permita avanzar en la toma de una decisión fundamentada. ¿no? Entonces, a mí nosotros lo que, nos, lo que nos preocupa sobre todo es eso, es que ahora haya mucho... Eh, un planteamiento muy exhibicionista, ¿no?, de, del interés que todos tenemos en que, desde luego, la Romareda se pueda remodelar, pero lo que nos interesa es que esto se haga bien, o sea, que se haga bien y que cuando se habla de consenso se hable de consensos basados en decisiones fundamentadas, razonadas y que tengan en cuenta el interés general. Es decir, que nosotros también hemos advertido que hay, que hay cuestiones sobre las que no se puede pasar ¿Eh? y una de ellas, al igual que hablamos de que tiene que haber usos compartidos en un estadio de titularidad pública con otros usos deportivos y culturales, también debe, pensamos que cualquier propuesta financiera debe excluir que sea el ayuntamiento el que a costa de la especulación en materia de vivienda saque dinero para, para el estadio. O sea, para nosotros es esa, esa, es esa carga a la base de especulación inmobiliaria y de vivienda me parece que debería terminarse y buscar otras fórmulas de financiación que impliquen a, a, los, a lo público y a lo privado en compartir los costes que pueda haber en esta remodelación del estadio. En definitiva, falta mucha información. Nos parece que el proceso de escucha no es un proceso deliberativo que pueda facilitarnos una decisión fundada y que no nos podemos olvidar el mundo en el que vivimos a la hora de plantear un movimiento de dinero como el, que se, como el que se pretende o el que nos anuncia. ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os interesa? ¿No? Sí, yo tengo una preguntita. Es, en, en su primera intervención ha dicho que el, el nuevo campo o el nuevo estadio del Real Zaragoza o una remodelación del actual Romareda no es o no debería ser una prioridad de la, de la ciudad. Eh, me gustaría saber los motivos por los que se llega a esa conclusión. No, no, no yo no digo que no que no tenga que ser una prioridad de la ciudad. Lo que digo es que si estamos hablando de hipotecar a la ciudad con una deuda de 100 o 200 millones, la ciudad no se lo puede permitir. Y no se lo puede permitir si encima hipotecarnos con esa deuda es a costa de no invertir en los barrios, que es algo que le venimos cuestionando al actual Gobierno, ¿no? que le gusta mucho las inversiones en las plazas en el centro, pero que… Ahora, por ejemplo, se van a invertir 400.000 euros en la reforma, una reforma que nos gustaría que se aprovechara a futuro para el partido de la selección, pero que debería servir esa inversión para ahondar en una remodelación del estadio, pero que 400.000 euros solo que cuesta una plaza en un barrio. ¿eh? Y tenemos muchas plazas pendientes de reforma, ¿no? O sea que no me refería a eso, ¿eh? O sea, hay un consenso en que tenemos que hacer alguna normalidad pero hagámoslo bien y hagámoslo dentro de las posibilidades reales que tenemos como ciudad. ¿no? ¿De acuerdo? Muchas gracias.